Compañero Fulvio Ureña, que nos trae. hoy. Adelante, Fulvio. Gracias, Carolina. Ya. Sí. Gracias, Carolina. Gracias, Francis. Gracias, Yerjan. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema algo delicado, pero al principio quiero hablar de lo que hemos estado haciendo en Pimentel. En Pimentel iniciamos un proceso de desinfección antes de ayer con las voluntades de municipios de Pimentel, municipios de San Francisco de Macorís. Y por qué no decir también la voluntad eh, que nos ayudó mucho la empresa BM Procter que tiene los productos traídos desde Japón que le donó a Luis Abinader todos los productos para desinfectar San Francisco de Macorís. Más de 2 millones de pesos en productos. Y ya lo tenemos. Y empezamos en Pimentel, porque Pimentel eh, tenía traje de bioseguridad. Y como aquí todavía no lo tenemos, entonces iniciamos allá. Y ya tenemos dos días trabajando. Mañana eh, esperamos concluir con todo lo que es el entorno urbano de Pimentel, y luego se continúan los campos. Este proceso, gracias a la participación del diputado Franklin Romero, el diputado Hermedo Cava, el diputado Nicolás Hidalgo, eh, Juan María, de, de aquí de, de San Francisco, a través de la Cámara de Comercio Franco Macorizano, que también nos ayudó con motobombas, y toda esa voluntad de... de, de el doctor Luis Rosario Socias, eh, que nos ha ayudado en todo. También la regidora eh, nos ha ayudado mucho. En fin, y la sociedad de allá de Pimentel se ha integrado. Eh, esperamos concluir hoy en la tarde. Así que a los municipios que hay algunos que nos están desesperando. Ajá. ¿Cuándo ¿Sí? vienen para acá, para San Francisco? Estoy esperando los trajes de bioseguridad solamente para empezar, después está toda la logística lista. Bien, entonces, en este proceso nos encontramos con una reunión ayer en Pimentel en la tarde, a las 3 de la tarde, que tenía la parte de las autoridades de salud y la parte de las autoridades de, de la provincia y, y también de la Armada Dominicana. Y nos invitaron, ¿cuál producto es que están usando ustedes? Yo le dije, bueno, eso es un producto que viene de Japón, tiene la certificación EPA de Estados Unidos, que es la agencia que se encarga de certificar los productos que son eh, amigables con el medio ambiente, una certificación difícil de conseguir. Y decirle también que Corea del Sur lo usó en todo el territorio de Corea del Sur eh, del Sur usó estos productos y, y lo tenemos gracias a Dios en las manos bien, ahí eh, la parte de las autoridades de, de salud pública hablaron que había en Pimentel registrados no, eh, dos, dos muertos por COVID en Pimentel, Pimentel tiene una población cercana a mil habitantes y salud pública estaba diciendo ahí, entonces eh, ahí el doctor Luis Rosario le dijo no, nosotros tenemos todas las aptas Aquí en Pimentel van 11 muertos por COVID y lo que ha pasado en toda esta semana tenemos que acumularlo. Y yo envié a producción las fotos, las fotos de los que han fallecido por COVID en Pimentel. Si sí, producción, pidiéndole permiso a la familia, pero hay que decirle al Ministro de Salud eh, Pública, a sus autoridades, que también eh, nosotros sabemos contar y que lamentable que sea así. Eh, que estemos contando a nuestros muertos y, y nuevamente le pido eh, eh, disculpas a la familia por poner las imágenes pero es necesario decírselo, van 11 contados por COVID, ahí están las fotos y de acuerdo a lo que dice la población de Pimentel faltan más, faltan más y lo estamos buscando y si es verdad lo vamos a encontrar el alcalde de Pimentel Martín está en Aguayo en recuperación también fue afectado y ahí me paso a las Guaranas las Guaranas tengo informaciones que hay dos muertos por COVID y que el síndico electo Papi Recio fue buscado en una ambulancia y llevado a Santo Domingo al hospital militar porque también tiene COVID esas son las informaciones que tengo ahora bien Viniendo aquí a San Francisco de Macorís, que ha sido el epicentro de República Dominicana, de marzo a abril 12, de marzo a abril 12, nosotros tenemos 192 fallecidos solamente en los cementerios Las Mercedes y cementerio eh, Getsemaní, solamente en esos 178 actas están en manos y faltan 14 actas por entregar por una cosa u otra que los familiares no han podido en este caso que hay eh, muchas eh, eh, oficinas cerradas ¿qué sucede con esto? señores, por asunto de neumonía han fallecido 25 edema pulmonar 2, embolia pulmonar 3, asma 2, bronquioespasmos pulmonar 1 eh, hemorragia pulmonar 2 y COVID-19 certificado en acta 62 62 todos suman 98 y es algo extraño que en marzo el asunto de la pulmonía que fue que empezó así era todo pulmonía registró un 46% de las muertes pero ahora en abril, al 12 de abril ya va registrando un 68% de las muertes hay otros casos que son por problema cardíaco que hay que tomarlo en cuenta. 39 sí. problemas cardíacos, 39 fallecidos por problema cardíaco. Ahí está mi amigo eh, eh, el chino que fue internado en el hospital por asunto del COVID. Se le dio tratamiento por asunto del COVID y muere por un problema cardíaco. Pero ¿quién, quién fue que se lo llevó? Entonces le ponen problema cardíaco. En esos casos ya van 39 por problema cardíaco. Eh, de causa natural, 4, trauma 3, diabetes 9, que es otro caso. Un diabético le da el COVID, pues se va inmediatamente a deteriorar su salud y, y es más susceptible. Pero le ponen por diabetes. Por el hígado, 10, 10 pacientes eh, han muerto por, por asunto hígado. Eh, por heridas punzantes 4 y por cáncer 6 ¿qué sucede? en estos datos que yo estoy dando no están contemplados los 12 de la Guara no, no están contemplados los 11 de Pimentel y en San Francisco de Macorís por COVID van 62 con las actas ahora relacionado a COVID relacionado a COVID por problemas de pulmón por problemas respiratorios, por espamos respiratorios, por traumas respiratorios, estamos nosotros hablando que van este cerca. 39, 39. Y cuando uno suma los 62 con los 39, inmediatamente me pasa de, del Fulvio, pero es eh, eh, Fulvio. Ajá. En total, ¿cuántos eh, cuánto son eh, los que han fallecido por COVID y los que han fallecido por causa... Eh, eh, ¿Cuál sería el término? Relacionada, relacionada. Y los que han fallecido, por ejemplo, por, por, por paros sí. cardíacos. Porque, ¿qué pasa? Hay por personas COVID, uh -huh. por COVID eh, certificado en acta. Sí. Hay 62. Sí. Sí. Ahora nos faltan 14 actas que los familiares nos han testificado que ocho de ellos es por COVID, pero no lo podemos decir. 62 certificados en acta, Pero cuando nos vamos a problemas relacionados con el COVID, porque son pacientes que están internados en el hospital en el siglo XXI en NME, y lo que presentan son estos problemas pulmonales, eh, embolia, eh, problemas respiratorios y estas cosas son eh, 98 casos completos 98 casos sin agregar los problemas cardíacos sin agregar los 39 de los problemas cardíacos que si nosotros agregamos de esos problemas cardíacos por lo menos eh, 10 de esos 39 que son más pero lo vamos a, a, a poner por ejemplo ya pasamos de los 100 Aquí exclusivamente en San Francisco de Macorís. Ya pasamos de los 100. Aquí en San Francisco de Macorís. Si nos vamos al experticio eh, eh, profundo de esta situación. Cuando estaba viendo estos casos, simplemente eh, me alarmé. Porque cómo es posible que una diferencia de, de marzo al 12 de abril ya la situación por problemas respiratorios de un 46% pase a un 68%, ni que el aire tuviera veneno, ni que el aire tuviera veneno. ¿Cómo es posible que yo tenga eh, por problemas respiratorios eh, 37 casos? ¿Cómo es posible que yo tenga por problemas cardíacos 39 casos en marzo y hasta el 12 de abril? Entonces, toda esta cosa hay que verla con seriedad, hay que verla también con responsabilidad y hacer lo que haya que hacer, hacer lo que haya que hacer en esta población indisciplinada y en este gobierno indisciplinado también, porque caramba, caramba, ¿cómo, cómo puede ser posible que no se quieran dejar ayudar? ¿Cómo es posible que todavía nuestro frente médico nuestro frente de enfermera y todo el personal que ha trabajado en la línea de acción no se le han hecho pruebas de COVID a la mayoría de ellos entonces esta situación entristece a la comunidad de San Francisco de Macorís ahí estamos viendo la fotografía eh, eh, Fabio, de las personas esas son las fotografías de Pimentel esas son las fotografías pido permiso nuevamente a los familiares porque el Ministerio de Salud Pública ha dicho que son dos casos. Y hay que ser solidario con la comunidad de Pimentel. Hay 11 casos certificados. Y de acuerdo a la población de Pimentel, esto es un escándalo. Porque Pimentel es un pueblo pequeño. Además, ahí, ¿no? sus ciudadanos dicen que hay más. Que hay más muerte por esta causa. Entonces, hay un llamado que quiero hacerles. Si eso es en San Francisco de Macorís y nosotros ya como epicentro hemos vivido los primeros días o el primer mes, esto se puede replicar en otras provincias. Ya Cotuí, los niveles que está alcanzando, está saliendo de, de la normalidad. Y esto se puede ir replicando en otros puntos del país y es el peligro. Aquellos que no le ha llegado que están a tiempo, aquellos que tienen pocos casos que están a tiempo de remediar, deben de remediarlo. Y es el caso de familiares que tienen pacientes enfermos, se quedan callados, no buscan, no buscan ayuda por temor, tienen miedo que lo lleven a Guayo porque creen que es una cárcel. Aguayo no es una cárcel, es un centro. Para atenderla a pacientes, para irlos recuperando. Es un centro que si usted no tiene las condiciones adecuadas en su casa para llevar el tratamiento, que allá lo pueda llevar con seguridad. Ahí hay atenciones, eso se ha arreglado bastante. También aquellos pacientes que tienen familiares muy enfermos, no tengan miedo con llevarlo al hospital. En el hospital se le está dando las mejores atenciones. Y están los médicos ahí empeñados, 24 horas trabajando. Y si algo le falta, entre todos lo buscamos. Pero deben de ir a la casa, Tienen que evitar a, a, a los centros, perdón. Sí. Tienen que evitar quedarse en la casa, porque esto multiplica los daños. Y un llamado al Ministerio de Salud Pública que, por Dios, le dé seguimiento, forme equipos, forme equipos. Si yo estoy enfermo de COVID, tiene que darle seguimiento a todo mi entorno, con quien yo me he juntado, a mis familiares, a todos, y aislar. No se puede dejar esto así al azar, que todavía hay pacientes que han muerto en sus casas y por ahí no ha ido el Ministerio de Salud Pública, no ha ido. Y si va, va 15 días después, ahí a qué va? Entonces, ajá. Sí, Carolina. Sí, para que, perdón, que te interrumpa, para que de alguna forma pues ya vayas eh, cerrando y dejando el mensaje y el llamado que haces al Ministerio de Salud. Eh, Escúchame, eh, eh, intervenir un poquito a, a Fulvio, yo estoy totalmente de acuerdo con Fulvio, las autoridades de aquí eh, en materia de salud están, eh, yo no sé qué es lo que está pasando, que por qué no le están dando seguimiento a los familiares, sí sé de algunos que ya lo han llamado y de otros que ya lo han comenzado a visitar. Pero ya tenemos alrededor de un mes con eso. Entonces es importante que cuando, cuando hay una gente que da positivo, inmediatamente las autoridades tienen que visitar, pero es inmediatamente, no lo pueden dejar para después, eh, visitar a los familiares para que le den seguimiento y le digan qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es muy importante lo que está planteando eh, eh, Fulvio. Claro, y ya para concluir. Antes de ayer se empezó con los doctores de la Vega un entrenamiento para conocer el COVID, conocer las manifestaciones del COVID y cómo actuar, poderla identificar a tiempo y poder tener la preparación suficiente para responder como profesional de la salud. Eso se planteó desde aquí, lo planteé hace mucho. Nosotros no tenemos experiencia en guerra biológica, pidan ayuda. Busquen gente adecuados para esto y eduquen a todo nuestro personal de primera línea, eduquenlo para que ellos puedan ser más eficientes. Pero también cuídenlo, no lo dejen desprotegidos. Allá en uno de, de esos pueblos, por no mencionar el nombre, casualmente andaba con, con guantes y mascarilla y tuvo que dejársela toda porque no tienen de nada. Entonces, en conclusión, nosotros como pueblo de San Francisco de Macorís. No queremos que esto se extrapole a las demás provincias del país, lo que estamos viviendo. Pero aquí el Ministerio de Salud debe de organizar la casa, organizarse bien con la línea de mando y con el seguimiento a todos los pacientes y familiares y amigos de todo el entorno involucrados en casos de COVID-19 y todos estos muertos aunque el ministro no lo incluya en su cuenta nosotros sí los incluimos porque nos duelen. el que haga su cuenta que nosotros vamos a hacer estamos haciendo la de nosotros y no nos vamos a parar vamos a seguir hasta el final porque exigimos responsabilidad con la salud de este pueblo muchas gracias muchísimas gracias Fulvio Ureña por eh, lo que nos has traído en el día de hoy Vamos en este momento Julio. a conectar. con Carolina. ¿Cómo un, un, antes de empezar con WhatsApp, permítame dar esta buena noticia que veo en el Diario Libre en el área de salud. Por primera vez hay más recuperados que muertos en boletín de coronavirus en el país. Eso para fulvio. Algo bueno. Eso está bien, excelente. Pero lo que pasa es, Francis. Que es lo que dice Fulvio, hay más recuperado por en función de la cantidad de fallecidos que ellos están registrando. Uy. Entonces, eh, en es que realmente 97. la contabilidad, yo no sé si así se le llama, eh, de, la verdad, de, de los fallecidos, eh, fuera más eh, y la llevaran de manera correcta, te puedo asegurar que, lo, que los recuperados fueran mucho menos que los fallecidos no no, Juan mira aquí se han recuperado mucha gente en su casa, mucha y también en los centros clínicos incluso mucho más de ahí la misma estadística la, la misma estadística de, del ministerio están atrasadas de 15 días por ahí tienen de atraso y, y, y, y cuidado sin más cuidado sin más eh. pero se han, hay, hay boom, boom, muchas buenas noticias se han recuperado mucha gente Sí, Bien, vamos a conectar con WhatsApp. Ahora sí, vamos a interactuar y ver qué nos dice la gente. Adelante, Yerjan. Bien, tenemos a Angelina.